Residentes en el municipio de Pimentel se quejaron por el mal estado en que se encuentra la carretera que comunica dicha localidad con la del Platanal. Solicitan a las autoridades el acondicionamiento de las vías que tal y como se en las imágenes están en muy mal estado. Nos estoy explicando y eso se está viendo, nada más tienen ellos que venía a ver esto, porque si hay una cosa que no sirve se llama este camino. no parece que por aquí sale tanta polución. Adiós que vengan a un siglo nosotros que no estamos jugando. Sí. es lo que Se polaco del orden. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.